Amplio currículum de Vicent, y sin más, te pasamos la palabra para el tema propuesto, el tratamiento integrado de las lenguas, unificado y diversificado en el proyecto lingüístico de Centro. Buen día, moltes gracias per vindre. Bueno, eh, debo decirles que, eh, debo deciros que estoy muy nervioso. Eh, es la primera conferencia en mi vida que hago en castellano, y eh, tengo ganas de comprobar si realmente el acceso a la competencia subyacente común, como dice Cummings, es tan automático o no es tan automático. Bien, eh, hay una cosa que me gustaría decirles antes de empezar, y es por qué una persona llega a los 72 años y aún está trabajando en temas de educación plurilingüe. Y les diré que hacia el año 80, en 1980 cuando empecé a trabajar ya en serio en la enseñanza del valenciano, eh, diré valenciano o catalán. Eh, valenciano es la manera cariñosa que, que tenemos en Valencia de, de decir catalán. Es una denominación que usamos desde el siglo XV, y, pero cuando diga valenciano ustedes automáticamente traduzcan como catalán. Eh, digo que hacia los 80 me di cuenta de una cosa que creo que eh, fue importante, y es que el valenciano eh, era una lengua minorizada, muy minorizada, y que, abandonadas sus fuerzas, eh, no tenía ninguna solución. Enseñar valenciano eh, inglés y castellano independientemente significaba eh, la muerte lenta del valenciano. La única manera era eh, hacer... Eh, ...plantear una educación en aquellos momentos plurilingüe con el, eh, con el inglés... ...con la incorporación del inglés y hacer un tratamiento integrado. Era la única manera de colocar el valenciano en el centro organizador... ...en el centro de gravedad de todo el currículum de lenguas. Eh, decir, por ejemplo, en estos momentos tratamiento integrado de lenguas es tener siempre eh, en mente que hablamos de una educación plurilingüe en la cual el valenciano eh, debemos darle desde la escuela todos los triunfos de la baraja para poder ganar la partida. Lo digo porque, como hablaré hoy de un eh, aspecto muy, digamos, concreto, eh, parecerá que este mensaje queda muy diluido, pero deben tener ustedes siempre en cuenta que el tratamiento integrado y la educación plurilingüe tal como la planteamos allí significa siempre dar al valenciano la parte del león tanto en su incorporación al sistema educativo como en, digamos, eh, la distribución de horas eh, en el tiempo de instrucción. La perspectiva, ya les digo, siempre es de educación plurilingüe. Pero eh, para entrar rápidamente en materia, porque el tiempo lo tenemos muy escaso, si encuentro la tecla, eh, entraremos ya en cómo entendemos, no digo cómo es el tratamiento integrado de lenguas, porque todos los aspectos de diseño pedagógico pueden ser de muchísimas maneras, se pueden hacer de muchísimas maneras bien y de muchísimas más maneras mal. Esta es una eh, de las maneras que nosotros planteamos y que ustedes deben valorar, os hablaré de tú, o de vos, como decimos allí, eh, que vosotros debéis valorar por si os aporta algo a la magnífica intervención que han tenido las compañeras aquí esta mañana. ¿Qué es para nosotros el TIL? Eh, visto de manera muy sencilla, es simplemente el tratamiento conjunto de todas las lenguas del currículum para todos los alumnos y en todas las etapas de escolaridad. Yo he dicho lenguas del currículum pero incluiría también a las lenguas familiares de los alumnos que no son lenguas del currículum. Eh, el tratamiento integrado de lenguas es como una especie de, de, de búsqueda de la piedra filosofal y ya empezó eh, a Cataluña se empezaron a trabajar las estructuras comunes que era una manera de eh, darlas en catalán, aumentar las horas de catalán, eh, diciendo al Ministerio Español que eso también era trabajar el castellano. Eh, se ha planteado muchísimas veces, allá nosotros no lo hemos conseguido, el tema de la unificación terminológica, todos son elementos necesarios para una para un tratamiento integrado de lenguas, pero no son suficientes. Y ahora las editoriales, últimamente, eh, toman, com yo no sé si aquí los libros vienen así, pero de las editoriales comerciales hacen un currículum eh, de castellano y uno de catalán absolutamente paralelos, con lo cual los niños esta semana están trabajando el, eh, la lección en eh, castellano, la semana que viene la trabajan. En valenciano son absolutamente iguales, los ejemplos son iguales y, claro, el aburrimiento mmm, está garantizado. Además, eso no es tampoco un tratamiento integrado de las lenguas. Eh, explicaremos qué es, pero en principio eh, pensemos, ¿hay necesidad de un tratamiento integrado de las lenguas? Es necesario, porque es que los expertos de, de, de tanto en tanto se están inventando cosas... ...para vender y los profesores no tenemos otro remedio que aceptarlas. Eh, yo estoy convencido sinceramente de que el tratamiento de integrado de, de lenguas... ...es necesario por muchísimas razones. La primera, por ejemplo, es la de economía de esfuerzos. Si es verdad que hay cosas que cuando aprendes una lengua eh, las adquieres... ...y cuando eh, aprendes otra lengua, una lengua segunda o una lengua adicional estas cosas. Ya las sabes, lo ideal es tener en cuenta, eh, digamos, estas cosas que no tienes que repetir porque esto te economiza el tiempo y los esfuerzos. Y más cuando es más de una lengua y son dos o son tres, o son cuatro, como en estos momentos. Además, eh, eh, si el de economía no es suficiente, y ha de serlo, porque pensemos, por ejemplo, eh, Junto al país valenciano está la comunidad de Castilla-La Mancha. Tiene tres lenguas en el currículum, nosotros tenemos cuatro. A la hora de evaluarnos, nos evaluarán con los mismos objetivos y exigirán que tengamos los mismos rendimientos. Y sin embargo, nosotros tendremos que aportar los mismos rendimientos con una lengua más. Bien. Eh, Después eh, hablaremos de, de qué es la competencia plurilingüe, pero una cosa está clara. La competencia plurilingüe no es la suma de dos o tres competencias eh, en lenguas independientes. Es una especie de competencia más o menos global y articulada y tenemos dos soluciones. O hacemos una educación independiente en cada una de las lenguas y dejamos que el niño haga el esfuerzo de establecer estas relaciones... O hacemos una enseñanza, un tratamiento que permita que, eh, que favorezcamos ya la creación de estas interrelaciones ya desde el principio. Eh, hay otra cosa que también eh, vosotros debéis comprender. Eh, hay profesores de, de cuatro lenguas, eh, hay profesores que, de infantil, de primaria, eh, de secundaria... Eh, profesores muy diversos que vienen de tradiciones pedagógicas muy diferentes, que tienen eh, un concepto de cómo enseñar lenguas eh, muy diferente incluso que es el objeto de la enseñanza de las lenguas y el niño es, o la niña son únicos son uno mm, algo tenemos que hacer ...para que el tratamiento de las lenguas y de esta competencia plurilingüe... ...tenga una cierta coherencia, una cierta continuidad... ...tanto entre las etapas como, como entre las diferentes lenguas. Después hay que privilegiar, hay que atender a niños que vienen con peligro de exclusión... ...como son lo eh, que el Consejo de Europa llama en estos momentos eh, alumnos vulnerables... Eh, sea porque vienen de la emigración, sea porque proceden de, eh, digamos, hogares poco estimulantes eh, desde el punto de vista cultural, etcétera, etcétera, Y estos alumnos tienen que tener un, una especie de tratami tratamiento diferencial específico, acelerado, que les permita acceder al lenguaje de la escuela y, por lo tanto... ...a poder comprender y adquirir los conocimientos que allí eh, se les enseñarán. Eh, sobre todo, ya os he dicho, porque un tratamiento integrado permite que la lengua minorizada sea el catalán, eh, el país valenciano o sea el euskera aquí al País Vasco, se conviertan en el centro organizador del currículum. Ha de ser la lengua primera, la lengua que primero se atiende y a la cual se le garantice, eh, digamos, su eh, adquisición. Las demás son como eh, están articuladas alrededor de estas competencias necesarias que tienen que ser en, en euskera. Todo este tratamiento de lengua seguramente tendrá que terminar en, una, en, en, en un currículum en el que haya un área de lenguas, porque incluso hay competencias que, o saberes eh, que nosotros tenemos que impartir a los alumnos y que no sabríamos decir exactamente a qué lengua pertenecen. Eh, es curioso, pero eh, las actitudes lingüísticas, eh, las actitudes hacia el uso de la lengua, hacia las diversas lenguas, hacia los hablantes de las lenguas. Yo no sé por qué al país valenciano siempre ha habido costumbre de tratarlas en, en, en el área de valenciano, la lengua minorizada, cuando es un problema absolutamente de todos, de todas las, eh, de todas las lenguas. Además, los alumnos han de desarrollar esa competencia crítica que parte de, de, de saber que las lenguas mmm, solo para Dios y para los lingüistas son iguales. Para los humanos, para los políticos, sobre todo para los partid ciertos partidos, hay lenguas que son más lenguas que otras. Es decir, tienen que adquirir una conciencia de que hay una desigualdad eh, sociolingüística y que tienen que, tienen que tomar partido. Todas estas cuestiones indican que el tratamiento integrado de lenguas ya no es un lujo que nos podemos permitir o no, sino que realmente es una obligación que tenemos como profesionales para hacer mejor nuestro trabajo que al final es para lo que nos pagan. ¿Cuál es nuestra propuesta? Es decir, ¿cómo podemos aplicar un tratamiento integrado de lenguas eficaz en el sistema educativo? Pues nosotros planteamos que en principio a través de tres... ...procesos simultáneos que ahora mismo analizaremos y que en realidad son complejos pero no son difíciles de aplicar. Deben hacerse con la colaboración de todo el profesorado, es curioso, pero, pero eh, hay profesorados que yo llamo kamikazes... ...que cuando oyen la voz de una innovación se lanzan al vacío inmediatamente, pero no es útil... Eh, un profesor solo es difícil que pueda aplicar eh, el tratamiento integrado de lenguas. El tratamiento integrado de lenguas exige la participación eh, con mayor o, ma o menor ilusión de todo el profesorado de un centro. La perspectiva tiene que ser de centro. Tiene que, tienen que ser con la participación de las familias, porque las familias ya no son aquellas instituciones que nos mandaban... No, me voy a cargar el micrófono. Aquellas instituciones que nos mandaban a los niños y decían, ya me los educaréis. En muchos temas, y especialmente en, de, en, en los de lengua, las familias tienen sus propias políticas lingüísticas familiares, tienen sus expectativas y quieren que se les escuche. Eh, posiblemente no se les puede dejar que nos digan cómo enseñamos lenguas, pero debemos oír cuáles son sus expectativas, eh, cómo pueden ayudarnos, cómo pueden participar. Eh, todas estas cosas pienso que son importantes y necesarias. Y, evidentemente, tenemos que tener a nuestro lado la administración educativa. A vosotros eso os parece, eh, digamos, normal y fácil. Eh, digamos que al país valenciano es posiblemente el eslabón de la cadena que ha fallado más veces. Vamos a ver esa complejidad de que hablábamos. ¿Cómo podemos organizar, digamos, la integración de lenguas? Resumiendo cosas que ya hemos dicho. Nosotros tenemos en un centro unos ciertos niños y niñas a los que tenemos que enseñar lenguas. Tienen diversos profesores que trabajan en diversas lenguas, que trabajan en diversas etapas... Parece necesario que estos profesores, que suelen proceder de tradiciones pedagógicas distintas, que han... no se ve. Es que yo, claro, yo lo veo bien, pero <risa> lo siento. No sé cómo hacerlo. Es que el problema es que... Es del cañón. Antes ya me he dado cuenta en la sesión anterior, lo que pasa es que ahora... Va peor. Lo siento. Si, si alguien quiere hacer una pregunta concreta, no, no después, sino ahora mismo me la hace y ya está. Eh, bueno, eh, el tema es esto. Eh, los profesores tendrán que consensuar una especie de elementos comunes para que los niños no reciban mensajes muy diversos eh, cuando cada profesor vaya a darles clase o, como, o, o cuando cambien de curso o cambien eh, de ciclo. Sin embargo, también los profesores, es verdad que una vez consensuadas ciertas cosas, sobre todo, eh, qué es la competencia plurilingüe, cómo aprenden los niños en general las lenguas, eh, en qué basamos nuestro trabajo y, y cómo deberíamos evaluarlos y cosas así muy sencillas, que eso da una especie de terminología común y nos permite hablar de cosas importantes, también es verdad que cada profesor tiene sus propios problemas y unos enseñan eh, lengua extranjera, otros enseñan una lengua minorizada como el euskera, otros enseñan una lengua dominante como es el castellano, otros enseñan a alumnos que vienen de la emigración y otros, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que junto a un planteamiento común, tiene que haber también cada profesor tiene que tener también sus concreciones particulares para el, el área y la situación en que trabaja. Y después tenemos que organizar todo el trabajo eh, desde el marco institucional, donde se elaboran los currículums y cosas así, hasta la propia intervención didáctica al aula que es lo que, donde nosotros prácticamente más trabajamos. En medio está el proyecto lingüístico de centro, muy ligado al proyecto educativo. Muchos profesores no resistimos a participar, pero el proyecto lingüístico de centro, igual que el proyecto curricular, son dos elementos importantes en nuestro trabajo, sobre todo en el tratamiento integrado de lenguas, porque ya hemos dicho que un profesor solo no puede aplicar este planteamiento. Eh, hablamos mucho de... Hablaremos un poco de, de cuáles son los elementos más o menos comunes que deberían tener los profesores. Eh, en primer lugar, nos tendríamos que poner de acuerdo en que lo que vamos a construir entre todos los profesores y profesoras en un centro es la competencia plurilingüe de los alumnos. ¿Qué es la competencia plurilingüe? Usaré la, de, la propia definición que hay en el marco europeo común de referencia. La competencia plurilingüe y pluricultural hace referencia a la capacidad de utilizar las lenguas para fines comunicativos y de participar en una relación intercultural en que una persona, en cuanto agente social, domina con distinto grado varias lenguas y posee experiencia de varias culturas. Esto no se contempla como la superposición o justaposición de competencias diferenciadas, sino como la existencia de una competencia compleja e incluso compuesta que el usuario puede utilizar. Eh, redactar una definición es duro y las definiciones, como quieren incluirlo todo, muchas veces no se acaban de entender. Pero así, grosso modo, diremos que lo que quiere decir es, una, que la competencia plurilingüe no es la suma de competencias monolingües. Dos, que la competencia plurilingüe, eh, en la competencia plurilingüe, las competencias en las diferentes lenguas no tienen que ser siméticas, no tienen que tener el mismo grado de perfección. Y que realmente la, la utilidad del concepto competencia plurilingüe es que puede ser. Eh, utilizada para resolver problemas de comunicación utilizando todos los recursos de que dispone. Eh, es un concepto que me gustaría que quedara muy claro eh, porque es lo que nosotros tenemos como objetivo para construir en estos momentos en nuestras escuelas e institutos. Eh, lo veréis más claro eh, en esta ficha. Os la leeré porque seguramente no se vea. ¿O sí que se ve? ¿No? ¿Sí? Bueno. ¿Qué es una persona plurilingüe? Ya hemos dicho que no es la suma de tres o más eh, monolingües ni, ten, ni tiene por qué tener competencias equilibradas. Concretamente, la persona plurilingüe conoce tres o más lenguas sobre las que tiene una competencia diversa y sabe utilizarlas separadamente o conjuntamente para aprender y para comunicarse. Es capaz de utilizar habilidades comunicativas en cada una de las lenguas por separado. Escuchar, hablar, leer, escribir e interactuar. Es capaz de recodificar un contenido vehiculado en una lengua en otra lengua distinta. Sabe, por lo tanto, interpretar y, uh, y traducir. Posee habilidades de construcción plurilingüe de saberes que le permiten adquirir e integrar contenidos procedentes de diferentes disciplinas académicas mediante cualquiera de las lenguas que conoce y de expresarlos y utilizarlos en cualquiera de esas lenguas. Es capaz de utilizar estrategias comunicativas específicamente plurilingües como la elección eh, intencional de lengua en la comunicación el cambio y alternancia de códigos y la comunicación exolingüe. Es capaz de utilizar sus competencias en las lenguas que conoce para entender y hacerse entender en lenguas que no conoce. Tiene idea de cómo están estructuradas, cómo funcionan y para qué sirven las lenguas, lo cual le permite ser un usuario o usuaria más estratégico y un mejor aprendiz de lengua. Tiene un mayor control metacognitivo sobre tareas lingüísticas y no lingüísticas. Y es una persona más abierta a otras lenguas y culturas y a las personas que las representan y sabe convivir en una sociedad multilingüe y multicultural. Estas son las habilidades que eh, tiene una persona eh, plurilingüe, la que nosotros debemos construir desde la escuela. Eh, si es verdad que son competencias valiosas, debemos, deben estar en los objetivos curriculares, eh, debemos tener metodologías adecuadas para poder construirlas y tenemos que saber cómo evaluarlas. Porque, pero la complejidad viene de que todas estas competencias son eh, competencias que se interrelacionan se solapan, están eh, enlazadas entre las diversas lenguas y van evolucionando, no son estáticas, van evolucionando a medida que esta multicompetencia eh, va desarrollándose a través de los aprendizajes y de los usos. Por lo tanto, tenemos, eh, digamos, un objetivo bastante complejo. Ahora bien, eh, si es verdad que esta es la multicompetencia, ...esta articulación de competencias variadas, ¿cómo las aprende el alumno? Porque en estos momentos, tal como estamos organizados, resulta que les enseñamos, digamos, como una manera... ...de conseguir el plurilingüismo a través de diferentes mon monolingüismos, eh, digamos... Cada, cada profesor enseña su lengua y generalmente, digo generalmente, siempre hay personas que sí lo hacen, eh, no tienen en cuenta ni lo que saben de otra en otras lenguas estos alumnos, ni lo que deberán aprender en otras lenguas estos mismos alumnos, ni lo que están aprendiendo de, eh, en ese momento de otras lenguas estos mismos alumnos. Por lo tanto... Es importante que los profesores se den cuenta de que los alumnos no aprenden, eh, digamos, las lenguas ni partiendo de cero, ni partiendo de cero, ni de forma independiente. ¿Cómo aprenden los niños? Eh, el alumno plurilingüe adquiere, aprende, os lo leo porque no estoy seguro de que lo podáis leer todos, adquiere o aprende cada nueva lengua a partir de las habilidades y conocimientos lingüísticos que posee en la, en la lengua o lenguas que conoce. Consolida y afianza su competencia plurilingüe mediante una reflexión sobre qué son, cómo están articuladas y cómo funcionan las lenguas, lo que le permite compararlas, detectar similitudes y diferencias entre ellas y controlar conscientemente transferencias e interferencias. Cada nueva lengua... ¿Verdad que vosotros aprendéis así? Cuando aprendéis una nueva lengua, los alumnos también. Cada nueva lengua, pues, le resulta más fácil de aprender ya que su banco de conocimientos y destrezas, destrezas lingüísticas es más rico. Va aprendiendo a transferir sus conocimientos lingüísticos de una lengua a otra, tiene un mayor control sobre las interferencias y posee estrategias más eficaces de aprendizaje lingüístico. No es extraño que autores como eh, Jason Ezenot y Fred Genesi... Eh, emitan la hipótesis multilingüe que nos dice tranquilamente que las personas bilingües eh, aprenden mejor una tercera lengua que no las personas monolingües. Desarrolla sus normas personales de uso, ahí es una dificultad, respecto a qué lengua o variedad quiere utilizar, en qué situación, para, para hablar a quién o para hablar de qué. Y construye y reconstruye constantemente su identidad lingüística y cultural a partir del paisaje lingüístico que le rodea, de los discursos en los que toma parte y de las experiencias culturales en que participa. Por lo tanto, será difícil no plantearse si no es mejor una enseñanza integrada, si el niño aprende así, si no es mejor una enseñanza integrada de lenguas que no una enseñanza independiente de cada una de las lenguas. Hmm. hay una cuestión que nos queda y es el tema de la evaluación que no sé si está en otra diapositiva pero me gustaría eh, dejarla claro aquí cuando evaluamos las lenguas y, y me extraña que los gobiernos Cataluña por ejemplo eh, siempre, que, que, siempre han de demostrar que una enseñanza en cuatro lenguas es mejor que una, eh, eh, da los resultados, digamos, eh, deseables en una lengua más, no se planteen una de las bases de, de lo que es la educación plurilingüe. Y es que las personas plurilingües eh, no destacan especialmente en cómo aprenden cada una de las lenguas de manera separada, sino qué saben hacer en todas las lenguas a la vez. Es decir, esto es lo que hace, eh, digamos, valios, valiosa eh, la educación plurilingüe y es una de las cosas que nosotros nos debemos plantear. Es decir, no solo cuando evaluamos a los eh, alumnos plurilingües, no solo tenemos que evaluar qué saben hacer sus competencias en cada una de las lenguas por separado, sino siguiendo eh, el hilo de lo que estamos diciendo, ¿Qué saben hacer en todas las lenguas a la vez? Si en eso todos los profesores estamos de acuerdo, cada vez eh, vemos más difícil plantearse una enseñanza independiente de las lenguas. Ahora bien, imaginemos que asumimos que tenemos que hacer un eh, tratamiento integrado. El, el primer deber nuestro es consensuar cuáles son los principios. Hay principios de enseñanza de las lenguas los, con los cuales podamos estar todos los profesores absolutamente de acuerdo, seamos profesores de primaria o de secundaria, seamos profesores de euskera o de castellano o seamos profesores de inglés. Eh, yo he recogido unos cuantos que me parece que, que podrían constituir una especie de, de, de, de, de plantilla para discutir, por ejemplo, el objeto de la enseñanza-aprendizaje debe ser la habilidad para usar la lengua, no la competencia lingüística. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que, que los niños eh, tengan grandes conocimientos sobre los textos, sobre la gramática, sobre el vocabulario, incluso sepan cómo utilizar estas competencias, que tengan competencias pragmáticas eh, de cuándo y cómo deben utilizar estas competencias. Eso no es suficiente. Los alumnos deben eh, tener habilidad para eh, aplicar esas competencias en situaciones reales o simuladas. Es decir, tienen que tener una cosa que raramente enseñamos, que es la competencia estratégica. Eh, la habilidad para usar la lengua ha de ser adquirida mediante una combinación de actividad comunicativa y de reflexión sobre la lengua. Ya sabemos que hay profesores... Eh, incluso movimientos de didáctica de las lenguas como el, el, el lenguaje global, que piensa que los niños no necesitan instrucción sobre la lengua, sino que simplemente participando en eh, acontecimientos comunicativos, eh, lectura, escritura, eh, muy contextualizados, muy motivados, etcétera, etcétera, eh, aprenderán todas las dificultades del código. ...y todas las maravillas de los textos, etcétera, etcétera. Hay otros, sin embargo, que piensan que todo lo que está en los textos... ...está eh, en la gramática. Sabiendo gramática puedes hacer cualquier texto. Llevar la investigación es cabezona. La investigación nos dice que para que el, los alumnos adquieran las competencias... ...en una lengua, tienen que tener una actividad comunicativa muy fuerte pero al mismo tiempo una cierta reflexión sobre la lengua, porque hay ele elementos de las lenguas y de los textos que si no se les enseña es muy difícil que los aprendan eh, solo con actividades comunicativas. Es decir, que tenemos que combinar actividades comunicativas con reflexión sobre la lengua. Eh, la reflexión sobre la lengua mm, es necesaria, muchos los que les gusta enseñar mucho la gramática, pueden decir, está claro, si nosotros ya estamos ahí, porque estamos enseñando mucha gramática. Pero enseñar gramática, tiene, de la manera que he visto en los libros de texto, nunca he entrado en una clase de secundaria para ver cómo, cómo se hace, eh, veo que es una gramática muy formalista, muy taxonómica, es decir... Estos es son adjetivos, estos es son nombres, estos es son verbos, estos son los tiempos verbales, así se hacen los plurales de los adjetivos, etcétera, etcétera. Los expertos de enseñanza de la gramática te están diciendo que la gramática en principio tiene que relacionar tres cosas muy importantes: las formas, los significados y los usos. Es decir, cada eh, elección gramatical que tú haces tiene un cambio de significado en tu expresión. Entonces, tú tienes que aprender gramática, pero tienes que aprenderla sabiendo cada elección gramatical que aporta al, al significado de lo que quieres decir. Claro, enseguida los expertos te lo dicen. Por eso es mejor que tú integres la enseñanza de la gramática en la actividad comunicativa, porque en la actividad comunicativa tendrás problemas a la hora de expresar tus pensamientos o a la hora de comprenderlos y entonces lo más importante es que en ese momento tengas una focalización en la forma que te permita resolver ese problema e interiorizar la solución que tú has dado como un elemento de conocimiento gramático. Por lo tanto, es muy importante que las, digamos, unidades de intervención que tú uses para enseñar lengua tienen que ser sintéticas y no analíticas. No basta con ir haciendo actividades de llenar huecos o espacios en blanco en los cuadernos, sino que tienes que plantear a los alumnos, ...unidades en las que haya un objetivo comunicativo, un análisis de la situ situación de comunicación... ...y que termine con un producto final que incluso lo ideal sería que tuviera un destinatario no escolar. Eh, estas unidades de intervención tendrían que tener un doble objetivo. Por una parte... Eh, la unidad de intervención plantea una actividad comunicativa que tiene que tener éxito y, por otra parte, toda tu ayuda, todo la, el trabajo que se ha hecho dentro de esa actividad, actividad comunicativa te ha eh, permitido a los alumnos avanzar en el conocimiento de la lengua. Eh, fin, también es importante... Eh, Decir que los muchos libros de lengua, estoy hablando de libros de texto, tienen contenidos absolutamente banales. Un investigador, un investigador eh, canadiense, el Roy Lister, eh, emite la. M, formula un día la hipótesis del contrapeso, es decir, quiere que los libros, libros de, de ciencias eh, den cada vez más atención al lenguaje y los libros de lenguaje den cada vez más atención a los contenidos para que sean contenidos relevantes. Eso ya implica que muchos de, mucho del trabajo de lengua que se plantea eh, sea mejor plantearlo con contenidos realmente interesantes como son eh, o importantes, al menos para los niños, como son las, los contenidos de las áreas no lingüísticas de los que hablaremos mañana bien eh, no sé si en estos momentos habría alguna pregunta ya no encuentro la tecla bueno, no si sé, habría alguna pregunta sobre lo que acabamos de decir y si no pasamos a que también es verdad que todos los profesores coincidiendo o no en este planteamiento común sepan que después tienen que participar en enfoques integrados del que en estos momentos la la educación plurilingüe eh, proporciona muchísimos. Eh, no solamente el TIL en lenguas curriculares, sino también el tratamiento integrado en lenguas curriculares y no curriculares, como el despertar a las lenguas, intercompresión, portafolio, etcétera. Y después que la lengua en estos momentos no hay otra manera de usarla que integrada con códigos de significación de no lingüísticos, sea el gesto, la, la imagen y el sonido, el que solemos llamar multimodalidad. Bien, este es el planteamiento. Eh... Hay... Diferenciación de tratamientos. Al país valenciano, hay una, el, el primer, la primera diferenciación de tratamientos que se nos ocurre es, por ejemplo, cuando un niño se le está eh, enseñando una lengua que es su lengua segunda. Sin embargo, al eh, país valenciano, en segunda lengua, el, el, la única que tienen los niños es el valenciano cuando se les enseña a los alumnos Uh, castellano hablantes y de esa cuestión uh, los compañeros querían que habláramos uh, dentro, dentro de un poco. Uh, después ya volveremos atrás. Muy bien. El, una de las preguntas que... El tiempo pasa. El tiempo pasa y, y no ha de volver. Está claro. <risa> bien. Bueno, uh, una de las cosas que pedían los compañeros era exactamente cómo, cómo organizar el tratamiento integrado, digamos, en un centro. Es decir, o en un ciclo o en una etapa. Esta es una cosa muy importante. Hay muchas propuestas de enseñanza integrada de lenguas, de tratamiento integrado de lenguas, pero siempre se refiere a un ciclo o a unos profesores que quieren hacer unos materiales, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros no tenemos otro remedio que plantearnos un tratamiento integrado de lenguas para todo el sistema educativo. Eh, no solo aquí, sino en otros países se, se lo están planteando y cada uno busca eh, sus propias soluciones. Por ejemplo, Jim Cummings y un autor, eh, eh, me parece que galés han planteado un libro, lo tenéis en la bibliografía, sobre el tratamiento integrado de lenguas, sobre el currículum integrado de lenguas. Eh, ya sabéis que se basa en la estructura de la competencia de Cummins, si sí, Cummins es el autor, evidentemente, pero sea como sea, este es un modelo que ha tenido mucho éxito y que ha permitido hacer planteamientos por, digamos de tratamiento integrado por una razón, eh, por ejemplo, eh, lo que plantea el modelo del doble iceberg, ya lo sabéis porque os lo habrán dicho cien mil veces, es eh, que en todas las lenguas empezamos nuestra competencia con la competencia conversacional, una competencia que se automatiza y a partir de esta competencia cuando llegamos a la escuela empezamos a trabajar la lectura y escritura, empezamos a trabajar digamos, eh, los conocimientos de las diversas áreas etcétera etcétera eh, incluso estrategias eh, de comprensión de escritura eh, lo que pasa es que a medida que esas estrategias van siendo cada vez más cognitivas van constituyendo eh, una especie de depósito al cual se puede acceder desde todas las otras lenguas que tú vas aprendiendo muchas veces eh, eh, hablamos de transferencia y, y vamos reproduciendo todas estas palabras, pero fijaos, no hay transferencia, es decir, eh, generalmente eh, hay dos lenguas, lo, la, la, la competencia conversacional en dos lenguas, a partir de esa competencia conversacional se construye una competencia subyacente común, que lo que pasa es que um, es compartida entre las dos lenguas porque en realidad no pertenece a ninguna. El problema, la, la ventaja es que se puede construir a partir de cada una y se puede acceder a ella a partir de cada una. Entonces, eh, eh, lo importante es que esa competencia subyacente común es, es una competencia que no se repite, que permite aligerar los currículums, etcétera. etcétera. Eh, ¿Cómo plantearíamos, digamos... Un currículum, un itinerario eh, de curricular eh, con las lenguas integradas. Eh, vamos a ver, eh, la única manera que he encontrado yo, creo que es una manera bastante sencilla y que se, se puede hacer en cualquier centro, es eh, elaborar unos niveles progresivos, unos niveles progresivos de competencia, eh, en la lengua primaria de escolarización, lengua principal de escolarización, sea el euskera o sea el, sea el euskera, no, sea el, el, el euskera eh, serían unos niveles progresivos, eh, la competencia, la, las diferentes estrategias, eh, la competencia lingüística sería cada vez más elevada y. En cada, una de esos, en cada uno de esos niveles, eh, por ejemplo, por esos niveles pasarían prácticamente todas las lenguas. ¿Qué pasaría en un momento determinado? En el nivel 4, que hay un eh, artefacto transversal, resulta que tendríamos en la lengua básica de escolar, eh, principal de escolarización, tendría, tendríamos las competencias del nivel 4 pero en la lengua segunda tendríamos las del nivel 3 y en la lengua extranjera eh, posiblemente tendrías, tendríamos la del nivel 1. Y en esas tres lenguas tendría, con esas tres lenguas tendríamos que hacer la programación de cada ciclo o de cada curso, con ayuda y colaboración de los tres profesores. Eh... ¿Cómo podría hacerse esto? Eh, yo os había hecho un planteamiento, lo que pasa es que este sería uno de los niveles en, en tal y esta sería la manera de programar. Lo que pasa es que esto lo vamos a dejar para otra vez, si nos da tiempo, pues, lo pues lo veremos más adelante. Pero lo, lo único que quería mostraros es que, sinceramente, hay una manera, mmm, no diré sencilla pero tampoco es difícil lo que pasa es que requiere un cierto trabajo de equipo en el que todos los profesores deberían participar bien muchas gracias Vicente. esta ha voces? sido la primera parte sí, eh, tal como has dicho tú hemos dejado para esta segunda una, un par de preguntas y a su vez está abierto también al auditorio el poder formular unas cuantas más animaos la primera pregunta es una que nos preocupa bastante y tú ya hace tiempo, hace unos diez años, en tu publicación sobre el tratamiento de las lenguas nos llamó la atención que, además del tratamiento integrado de las lenguas habladas, hablabas también del tratamiento diversificado de las mismas en función de las características de la lengua y del alumnado. Muchos de los aspectos que proponías para el tratamiento del valenciano, lengua minorizada y segunda lengua de buena parte del alumnado, lo mismo que ocurre aquí con el euskera, nos parecieron ...útiles para el tratamiento diversificado de nuestra lengua. ¿Podrías explicarnos qué entiendes por, por tratamiento diversificado... ...y qué propones para el tratamiento diversificado de la lengua propia... ...minorizada y, lengua, y segunda lengua para gran parte de nuestro alumnado? Sí, hay una cosa que siempre me ha sorprendido en, en, en, en los países catalanes... ...es decir, en, en todos los currículums donde el catalán es una lengua... Es lo siguiente. En el país valenciano en estos momentos, por ejemplo, solo el 43% de los habitantes tienen el catalán como, como, como lengua originaria, como, como lengua primera. Estoy, estoy hablando de la, de, de la gente adulta, de la, bueno, de la gente en general. Es decir, ni siquiera la mitad de los que viven en el país valenciano uh, tienen el valenciano como, como primera lengua. Eso quiere decir que en el sistema escolar los alumnos que tienen eh, el valenciano como lengua segunda eh, resulta que, que no llegarán ni al 40%. Quiere decir que el 60% son castellano hablantes. Sin embargo, por no sé por qué, no, hay, no ha habido nunca, ni creo que en estos momentos se esté planteando, la elaboración de un currículum, del valenciano como lengua segunda, es decir, como lengua dos, de manera un currículum que pudiera ayudar a los compañeros, a los profesores a uh, organizar la enseñanza de esta lengua para niños castellano hablantes de una manera más precisa y dentro del programa de inmersión. Uh, Sería realmente fácil de elaborar, porque hay muchos modelos, sin embargo, el currículum tendría que tener unas características, digamos, que a mí me gustaría poder compartir con vosotros. Por ejemplo, cuando enseñamos una lengua minorizada, aún recuerdo al principio los profesores cuando incorporamos el valenciano a la escuela en el año 1983... El deseo de los profesores de secundaria al incorporar el valenciano es que tuviera el empaque, la dignidad y la fuerza con que se, se enseñaba el castellano en las escuelas. Eran era poco proclives a escuchar que quizá la enseñanza del valenciano en secundaria y para niños castellano hablantes tenía que ser diferente. Tenía que tener unos objetivos diferentes. Eh, ¿Para qué tenemos que enseñar el valenciano, digamos, en la escuela o en el instituto? Debemos enseñar el valenciano en la escuela y en el instituto para poderlo normalizar. ¿Entendéis lo que quiero decir? Normalizar. Para que el valenciano se use, traducir por euskera, para que el euskera se use en todos los ámbitos y especialmente en un ámbito en el que la escuela hace así, que es en el ámbito coloquial. Entonces, eh, vamos a ver, eh, planteemos, eh, planteemos, eh, planteemos, nos, o nos eh, ya os he dicho que mi castellano no es el que debería ser, eh, lo, lo, lo de Cummins falla algunas veces. <risa> eh, nos tenemos que preguntar, eh, esta actividad que voy a plantear, este ejercicio que quiero proponer, esta agrupación o esta planificación que debo realizar, ah, hará que mis alumnos conozcan mejor el euskera, hará que lo hablen mejor, hará que tengan voluntad de comunicarse en euskera, ¿Hará que tengan la presencia de ánimo suficiente para, en situaciones de tensión, que puedan hablar euskera? Si no cumple ninguno de esos objetivos, cambiémosla, hagamos otra cosa. Para que los niños se lo pasen bien, yo creo que para eso eh, tendremos otras actividades. Nosotros tenemos que plantear, estoy hablando del país valenciano, eh, dar consejos, no... Eh, es una didáctica parada la revitalización para la normalización y para el uso. Primero, nosotros, nuestro objetivo son los, digamos, no es nada, solo que tengan habilidad para usar la lengua con fluidez, con complejidad, con precisión, con corrección y adecuación. Todo lo demás cuelga de estas cualidades que nosotros queremos para, los, para nuestros alumnos. Tenemos que entrar en sus usos personales, de grupo, eh, juveniles, y tenemos que automatizar las competencias orales en lenguaje informal. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, si los chavales eh, saben mucho ...del lenguaje académico, del lenguaje formal, del lenguaje de los textos formales, pero no se atreven a hablar eh, para ligar, por ejemplo, o a hablar con sus compañeros, o eh, no se acostumbran a hacer los whatsapps en Vasco, si no conseguimos eso... Tendremos alumnos que tendrán una competencia académica en Vasco, pero que se guardarán esa competencia para utilizarla en las clases y con su profesor. Hay una cosa que me preocupa, la enseñanza del vocabulario. Cualquier experto en lectura te dirá que si los alumnos no conocen el 50, ay, perdón, el perdón, el perdón, no, más del 90%, creo que son bastantes más. De las palabras que hay en los textos que lee, no está dentro de su zona de confort, no lee a gusto y, por lo tanto, leerá poco o, por lo tanto, evitará leer el texto. Y si lo lee, le costará esfuerzo y posiblemente no lo entenderá del todo. Por lo tanto, el lenguaje, el vocabulario es la base de los aprendizajes y así que… que estoy diciendo cosas políticamente incorrectas. Pero muchos investigadores, hablemos de Cummins, decía que un, así una cosa rápida para saber si un alumno o una alumna dominan una lengua, es eh, mirar qué, qué vocabulario tiene. Te da una especie de retrato robot rápido de cuál es su competencia lingüística. Hay que familiarizarle con sus referentes culturales. Eh, los niños de... los alumnos, digamos, de lenguas minorizadas, eh, una de las cosas duras es la autoestima, al menos el país valenciano. Les están diciendo que su eh, lengua es una lengua pijama, que solo sirve para andar por casa, que su lengua es una lengua que... ...que no es completa, que ni siquiera sirve para la enseñanza de, de, digamos, de, de las áreas no lingüísticas... Les está diciendo que su lengua es la última en, en el hit parade mundial, etcétera, etcétera. Digamos que trabajar la autoestima un poquito eh, es importante y los referentes culturales son importantes... ...y no los antiguos, los, del... no, no, no, los de ahora. Sabéis que en el país valenciano ahora en estos momentos quién está mentalizando a los niños... A, digamos a un uso del valenciano y a una conciencia nacional, porque si no hay conciencia nacional no se aprenderá el euskera. Bueno, aquí eh, yo no lo sé, pero allí en el país valenciano lo tenemos claro. Yo vivo en un pueblo de 4.500 habitantes y la gente no sabe hablar otra cosa que el valenciano, pero está todo el día esperando una ocasión para poder hablar el castellano con alguien que llegue allí y que pueda, en cierto modo, demostrar que también sabe la lengua dominante. La salvación de las lenguas minorizadas, ya lo sabéis perfectamente, viene de gente concienciada, no diré nacionalista porque ya no me quiero meter, pero de gente concienciada y que sepa que las lenguas no se salvan solo en las familias, sino también en los países. Eh, allí, ahora en estos momentos, los que están mentalizando a los niños son los grupos musicales autóctonos. A rap, a rel, es decir, eh, digamos, es su cultura, es su música, es su ambiente, eso tiene que entrar en las escuelas. En las escuelas tienen que entrar los móviles y se tiene que practicar el WhatsApp en Vasco. Y tienen que entrar los grupos musicales y las letras de, estas de los grupos que están, eh, digamos, tienen que entrar. Al mismo tiempo, uno de los peligros de las lenguas minorizadas, es curioso, es que lo tenemos todo por hacer, es el monoestilismo de, de, que hablaba Werner Deutsch. Es decir, las lenguas minorizadas son lenguas generalmente eh, que resisten en los ámbitos agrícolas eh, y son lenguas que, que son de un solo estilo, el estilo coloquial y hablar de las cosas del campo. Por lo tanto, los discursos académicos, los discursos de las áreas académicas, los textos, a veces son incluso difíciles de encontrar, textos periodísticos en valenciano que se pueden traer a las clases. Pero es ahí donde debemos entrar porque ahí también, también debemos darles la sensación de que la lengua minorizada es una lengua normal, es una lengua habitual y es una lengua con la que tratas todos los días en diferentes ...ámbitos eh, digamos, de producción. Eso nos lleva a la, al consumo habitual de productos culturales en la lengua minorizada. Eh, los programas de televisión tienen que entrar en las clases y tienen que entrar eh, en las clases cosas que se hacen... ...en el entorno eh, digamos, cultural de los pueblos porque eso da la sensación al niño... Al, al alumno de que el, la lengua minorizada es una lengua habitual, es una lengua que se trabaja, eh, es una lengua que se usa y que muchas veces está escondida sobre una especie de alud de, de textos en la lengua may, may, eh, mayoritaria. Hay que desarrollar su conciencia lingüística crítica. Los jóvenes otra cosa no tendrán, pero son los jóvenes tienen una idea de la justicia muy muy elevada y las lenguas están en situaciones injustas sobre todo la nuestra entonces eh, los niños deben saber en qué mundo viven que hay pobres y ricos que hay lenguas ricas y lenguas pobres y que hay gente que, no, eh, que tiene una conciencia comunicativa ética y hay otras que no las tienen y entonces debemos darles opciones y debemos entrar en el ámbito de la sostenibilidad lingüística del principio de subsidiariedad le hemos de decir que, que tenemos, igual que somos ecologistas, somos también ecologistas del lenguaje, y uh, lo que podamos hacer en la lengua minorizada no lo hacemos en la lengua dominante primera. Y lo que podamos hacer en la lengua dominante primera y que sea poco, ya no lo hacemos en la lengua dominante segunda, que es el inglés. El núcleo está en, en, en ese, digamos, uh, hacer en euskera, lo que puedas hacer en euskera solo lo que no puedas hacer en euskera puedes hacerlo en otra, en otra hora todo eso mentalizado para que pueda llegar a lo que Peter McIntyre decía que es el objetivo de todas las lenguas segundas y que en nuestro caso es absolutamente eh, eh, indispensable que es la voluntad de comunicar la voluntad de comunicar si después de toda nuestra enseñanza al alumno no tiene ganas de comunicarse en la lengua que nosotros le hemos enseñado, es que alguna cosa hemos hecho mal. Y tampoco estaría mal desarrollarles el compromiso de, de, de participar en la revitalización de la lengua. Quizá pidamos demasiado a los profesores de lengua, pero como decimos, enseñar lengua ya no es como antes. Ahora, enseñar lenguas, son otras cosas. Y por eso nosotros, nuestro planteamiento, el planteamiento didáctico, tanto, tanto de la educación plurilingüe como de la enseñanza de eh, la lengua minorizada, es un planteamiento político de, de planificación lingüística, de política lingüística, tanto a nivel general, a nivel de, de país, como a nivel de centro y a nivel de clase. Well. I love it.